Buenas tardes Gana, cerca de ti Te da la bienvenida al sorteo del Paisita El chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades Iniciamos nuestro sorteo 12.612 Del 7 de mayo del 2021 Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Llegó Colilla Millonaria a Gana Recibe grandiosos premios Un carro 0 kilómetros, una moto cada viernes Bonos de 500 mil Solo jugando Super Chances de 5.000. Registra tus datos y participa. Aplica términos y condiciones. Y el número ganador es el... 7... 6... 9... 6. Repito. El número ganador es el 7696. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.